El águila es el rey de las aves, y construye su nido de una manera inteligente, lo hace con hierbas, plumas y espinas, entonces cuando el aguilucho nace, nace en medio de todo el confort, las plumas y las hierbas, además las alas de la madre lo protegen, pero conforme avanzan los días, y cuando el aguilucho ya tiene cierta edad para valerse por sí mismo, el águila madre saca del nido algunas hierbas y plumas de forma tal que las espinas empiezan a incomodar a sus criaturas. Los aguiluchos ya no pueden estar todo el día sentados o acostados esperando a que les traigan comida, porque ahora las espinas los incomodan. Su zona de confort se ha terminado. Ahora tiene que salir del nido a buscar su propio refugio. Justo allí es cuando el águila madre hace su trabajo entre sus enormes garras. El águila madre sube a sus aguiluchos hasta lo más alto y desde allí empieza a darles lecciones de vuelo. Desde lo alto el águila arroja a sus hijos, pero los aguiluchos aún no pueden volar, el fuerte viento los sacude y sus alas aún no pueden ser desplegadas del todo. Entonces, al no poder volar la madre los observa caer y va a su rescate. Nuevamente en plena caída los atrapa entre sus garras y los vuelve a subir. Una vez arriba los vuelve a lanzar. El águila madre repite la misma operación hasta que sus hijos aprendan a volar por sí mismos. Una vez que lo hacen, los aguiluchos emprenden su propio vuelo. La lección de las águilas es que ellas no malcrían a sus hijos, no los hacen dependientes. Las águilas no tienen hijos ninis, no tienen hijos ociosos. Su naturaleza es volar y por eso deben volar, o vuelas, o vuelas. No hay otra opción, en la naturaleza no existe eso de que papito o mamita te van a mantener hasta grande. No existe eso de que papito o mamita van a trabajar toda la vida para darte lo que necesitas. Si tú quieres tener hijos débiles, hijos que quieren todo fácil, todo regalado, entonces debes hacer todo por ellos, cómprales todo lo que te piden, Haz las tareas por ellos, dales todo masticado para que no pasen problemas. A veces los padres queremos que nuestros hijos no sufran, entonces con la mejor intención terminamos privándolos de prepararse para la vida. Los chicos tienen que aprender a trabajar, no por el dinero, sino porque esa es la manera de prepararse para la vida. Ellos deben ser independientes, porque así es como se hacen fuertes. Por eso debes formarlos para que vuelen como las águilas, para que vayan tras sus sueños y no para que se queden en casa.